Es Francisco Salmerón Salto, eh, que hablará de los proyectos de implantación torre remota en AENA. Pues cuando quieras. Hola Francisco. Hola Francisco, buenas tardes. Cuando quieras puedes empezar. Hola, buenas tardes. Voy a ver si pongo la presentación. ¿Me confirmáis que se ve? Sí, se ve perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero, agradeceros la, la, la invitación. El, el objetivo de la presentación es, eh, bueno, comentaros y explicar eh, los proyectos de implantación de torres remotas eh, de, de AENA. Y casi el, el, el, lo primero es, bueno, pues eh, comenzar explicando qué, qué es una torre remota. Eh, mi compañera anterior ponente lo, lo ha explicado muy bien, la, la, parte, la parte técnica eh, y bueno la, la diferencia fundamental entre lo que es una torre convencional como las, las que conocemos todos y forman parte del, del símbolo de los aeropuertos y, y vemos pues, bueno, los que tienen un fuste, un fanal en la parte superior que, que permiten una, una muy buena visión de del área de responsabilidad del personal, del personal de control, eh, todos las conocemos, las torres convencionales, y las torres remotas, bueno, pues el, el, cambio, el cambio fundamental en las torres remotas es que no, no, no existe una, una operación visual del, del controlador eh, directa de, de, de su área de responsabilidad, sino que en la torre remota lo que existe es una, una presentación visual en, en esa dependencia remota, del área de responsabilidad de, de, de control, pues mediante el uso de, de cámaras y, y monitores, así como funcionalidades que, que pueden estar asociadas eh, a, a, las, a las cámaras. ¿Vale? ¿Por qué implantamos el concepto de eh, torre remota? Bueno, pues fundamentalmente eh, para mejorar la seguridad y la operativa mediante el uso que, de nuevas tecnologías eh, que, que evidentemente, en el caso de, de las cámaras, pues han superado ampliamente eh, al, al ojo humano y van mucho, mucho, mucho más allá. Eh, entonces, en este sentido, bueno pues hay que aprovechar estas nuevas tecnologías con el objetivo de, de mejorar la, tanto la seguridad como, como, como la operativa. Otro de los aspectos también importantes es, bueno, que ya, ya existe normativa. Eh, todos sabemos que el sector aeronáutico es un sector eh, tremendamente regulado y, y ya existe normativa pues, para, para poder implantar el concepto de torre remota en, en, en los aeropuertos. Y bueno, como no, pues eh, AENA como gestor aeroportuario y responsable de la prestación de los servicios de tránsito de, de aeródromo, pues, pues continuar invirtiendo en lo que es la renova, renovación y, y modernización de todo el equipamiento y sistemas de, de navegación aérea. Otro factor también importante que tampoco debemos oslayar es, bueno, pues el tema medioambiental, eh, eh, desde AENA, preferimos invertir en nuevas tecnologías que en, en construcciones de, de hormigón, como, como pueden ser eh, las torres eh, sí. convencionales. Eh, aquí, como ejemplo, pues podéis ver algunas de las funcionalidades que, que permite el uso de las cámaras y las nuevas tecnologías y que, sin ninguna duda, bueno, pues aportarán una mejora a la seguridad y a la, a la operativa, las cámaras y software asociado pues, eh, permiten funcionalidades como identificación de, de, de, la, de las aeronaves, eh, detección de vehículos, objetos... Eh, un aspecto muy importante, bueno, el tema de tener una mejor visión eh, del campo de vuelo en situaciones de meteorología adversa, de, de baja visibilidad, visibilidad eh, incluso en condiciones, bueno, de nocturnas eh, y también, bueno, aspectos como eh, detección de fauna, intrusiones, funcionalidades también como las anteriormente comentadas, bueno, pues la cámaras PTZ, de Zoom, que hacen las funciones de binoculares o también incluso temas como la detección de, de drones, bueno, pues la, la tecnología existe, la tecnología está ahí, en las cámaras y, y, y estamos en el momento de, de poder, poder, poder usarlas y, y mejorar la, la seguridad y, y la operativa. Bueno, Aquí tranquilos, no os asustéis, no vamos a explicar cada uno de estos cuadraditos. Simplemente lo que queríamos simbolizar en, en, esta, en esta diapositiva es que las torres remotas bueno, pues son, son una realidad. Eh, hay multitud de, de proyectos en, en el mundo, aquí hemos señalado eh, unos pocos, y proyectos bueno, que algunos pues, están comenzando ahora, otros bueno, pues, van más avanzados, están en pruebas y en algunos casos bueno, pues, hay ya torres remotas que, que, que están, que están en, en operación. Con lo cual, bueno, entendemos que el concepto de torre remota y torre remota es ya una, una, una realidad. En concreto, en AENA, hemos iniciado dos proyectos para la implantación de, de torres remota en, en los aeropuertos de, de Menorca y, y de Vigo. El, el motivo de elegir el aeropuerto de, de Menorca es que la, la, torre, la torre actual es una infraestructura que cuenta ya con, con una, una edad de unos 50 años. Es, es necesario renovar la, la infraestructura y vimos aquí una muy buena oportunidad para implantar eh, torre remota en, en, en el aeropuerto de, de, de Menorca. La torre remota estará ubicada en el aeropuerto en el mismo aeropuerto de Menorca, eh, estará en las proximidades de, de la torre actual. Eh, aprovecharemos un, un edificio de oficinas del, del aeropuerto, y, y, bueno, pues, eh, vamos a poner en marcha una, una nueva dependencia, con la vamos a adecuar con, con todo el equipamiento, todos los sistemas de, de navegación aérea, bueno como, como parte del plan de, de inversiones y renovación del equipamiento y aprovechar ya en, en, implantar, en implantar el concepto de, de torre de mota en el, en el, en el aeropuerto de, de, de Menorca. En el caso del aeropuerto de, de, de Vigo, bueno, pensamos en, en, en, otra, en otra opción. Eh, primer paso será implantar eh, torre remota de en, desde en el, en el mismo aeropuerto de Vigo, en, en una dependencia ubicada también en el aeropuerto de, de, de Vigo, pero ya pensando en el concepto eh, multi aeropuerto empezar prestando servicio de control desde esta dependencia remota a Vigo y, eh, una vez que pongamos en marcha el, la dependencia remota en el aeropuerto de Vigo, eh, avanzar en, en este centro remoto multi-aeropuerto con la posibilidad de implantar eh, servicio de metro remota en dos, puerto, en dos aeropuertos eh, adicionales a, a Vigo. Aquí pensamos bueno, en, el centro, vamos, en, un, en un centro de control en eh, multidependencia, veis hay un, un, esquema, un esquema, más o menos, de, de cómo podría ser la, la sala de la dependencia eh, eh, remota, en donde bueno, cada una de las posiciones de los video walls estaría dedicada a la prestación de servicio de control en cada uno de los aeropuertos. Aquí también eh, pensamos en Vigo, aparte de que Vigo es un aeropuerto que tenía infraestructuras para poder eh, adecuar una nueva dependencia remota. También pensando en, en las peculiaridades del aeropuerto de Vigo, debido a que por la meteorología en, en Vigo es uno de los aeropuertos en los que con más frecuencia se activan procedimientos de, de baja visibilidad por la, por la niebla y, y entendemos que, que, que en el futuro, con la implantación de todo remota y la tecnología de cámaras, seguro que en Vigo eh, será muy positivo pues para la mejora de la seguridad y de la operativa en, en, el, en el aeropuerto. Aquí un esquema de, de lo comentado, lo que se podría ser la, la sala eh, de control remoto de, de tres de tres aeropuertos en, en el aeropuerto de vivo, tres aeropuertos eh, diferentes en, en, en la sala. Y en cuanto a al calendario de, de, de los proyectos de implantación de torre remota en Menorca y en Vigo, vamos en, en paralelo en, en los dos proyectos. Estamos comenzando, aunque bueno, cuando digo estamos comenzando, <risa> llevamos bastante tiempo eh, con estos proyectos, ya prácticamente en orden de dos años, y ahora estamos en, en proceso de, de adecuar las nuevas dependencias eh, remotas en los aeropuertos de de Menorca y de Vigo, de la parte de obra, de, de, de adecuar las dependencias. En, en Vigo ya hemos iniciado los, los trabajos de obra, en, en Menorca los vamos a, a iniciar en breve. Esa será la, la primera fase: adecuar una, unas dependencias, una, una infraestructura física. Y a continuación, bueno, pues, pues dotarla, dotar a, esta, a estas dependencias del equipamiento y de los sistemas de, de navegación aérea. El calendario está hecho sin, sin detalle, porque en este momento estamos comenzando el proyecto, todavía bueno, puede haber desviaciones, pero esperamos que en torno bueno, pues a mitad del año que viene, 2021 o septiembre, de ese orden de magnitud, podamos tener eh, las dependencias remotas eh, adecuadas y, y con sistemas, y bueno, ahí comenzará un proceso de, de transición de, de, de cada una de las dependencias actuales, de las torres convencionales a las, a las nuevas dependencias eh, eh, remotas, que bueno, será un reto para, para todos, puesto que, que es algo nuevo para, para todos nosotros. Y bueno entendemos, prevemos, que seguramente a lo largo del año 2022 pues, eh, puedan estar en, en operación estas... Estas dependencias remotas en los aeropuertos de, de Menorca y de Vigo. Posteriormente, y una vez puesta en marcha la dependencia remota de, de Vigo, pues, eh, bueno, comenzaremos el, el despliegue en la dependencia multi-aeropuerto de Vigo en, en dos, dos, dos aeropuertos eh, adicionales. Y en principio estará a la, a la, la presentación: explicaros un poco el proyecto, el proyecto de AENA y. Y agradeceros la, la atención y, y si tenéis alguna pregunta, pues, pues encantado de, de responderos. Muchas gracias, Francisco. Eh, hay algunos intervinientes que nos están colocando en el chat si hay alguna bibliografía recomendable para poder hacer seguimiento y tener conocimiento de la, de la materia. Y también, eh, si hay, además de en Vigo y en Menorca, ¿hay contemplado algún otro aeropuerto en el medio corto plazo para poder implantar esta tecnología? Sí, en cuanto a bibliografía no hay no hay mucha, porque al final estos son proyectos que, que son nuevos, que están comenzando ahora. Hay, hay, hay información, hay normativa, hay proyectos de, de Cesar, como se han, se han comentado antes, en donde sí que hay, hay información sobre, sobre estos proyectos de, en el marco de, de innovación, de implantación de, de torre remota. Entonces, bueno, es algo que es, que es nuevo, son proyectos nuevos y, y todavía pues, pues está, se está generando do, documentación. ¿vale? En cuanto al despliegue... Mario. Sí, sí, perdona. Sí. Sí, sí, continúa, por favor, perdona. En cuanto al despliegue del concepto de torre remota en más aeropuertos. En principio no, no hay tomada ni, ninguna ninguna decisión, queremos comenzar, queremos comenzar en Menorca y en Vigo, a aprender, eh, adquirir experiencia y que esta experiencia pues nos pueda valer en el futuro para, para, para poder decidir si, si hay pasos adicionales. Hay otra pregunta que dejo también abierta a otros intervinientes que vengan a la continuación y es de si es posible o se ha contemplado en algún momento alguna torre remota de cara al seguimiento y control de los drones. No, de momento no nos hemos planteado el concepto de torre remota eh, dedicado a, a drones. Sí que existen funcionalidades y la, la tecnología de las cámaras te, te, te, te puede permitir la, la detección de drones. Pero nosotros ahora nuestra prioridad es poner en marcha el concepto de torre remota para la prestación de servicios de tránsito aéreo de aeródromo y, por supuesto, eh, en el futuro, aprovechar esa tecnología que, que disponemos pues, para aspectos como la detección de, de drones, o fauna o intrusión... Eh, bueno, la verdad es que las posibilidades son, son muchas. Entre las preguntas que también siguen llegando, eh, hay una que indica que, o sea, quizás, si me permite, la contesto yo: que si las torres remotas son solamente de contingencia o para control normal. En este caso, pues es la segunda opción, como ya se ha comentado tanto por parte de Cristina como por parte tuya. Y una adicional que nos indica de que cómo se ha gestionado la safety y la security de, en los proyectos de Cesar con los específicos de AENA. Bueno, al final, los proyectos de César, el objetivo es bueno, validar estos proyectos de, de, de innovación, ponerlos en, en marcha, y evidentemente la, la experiencia adquirida en los proyectos de, de Cesar y la colaboración en, en estos proyectos, pues, pues siempre eh, ha sido muy, muy positiva y vale para que, para que el concepto de Torres Remotas se, se, ponga en, se ponga en operación y es esencial y básico esa fase de, de innovación para, para la puesta en marcha operativa, para el desarrollo de normativa que, que permita la, la, la puesta en marcha. Para concluir y dejar ya paso al siguiente ponente, únicamente dos consultas más, Francisco. Una nos indica que cómo se obtiene la información meteorológica con visibilidad o techo de nubes y la segunda es hasta qué capacidad de movimiento hora por aeródromo permitiría atender una torre remota. En cuanto a la información meteorológica sobre visibilidad y techo de nubes, ya las dependencias de control, eh, eh, tanto bueno, de, de torre como centros de control, disponen de, de, de esa información meteorológica y, y aquí eh, lo que te da la tecnología de las cámaras, lo que te puede dar es eh, tener una mayor visión, en caso de baja visibilidad, de, del área de responsabilidad. Pero la, digamos que la información meteorológica existe, es esencial y básica para el tráfico aéreo, y, y está ahí y siempre va a estar. Y lo único es bueno, que las cámaras te, te, te pueden permitir mejorar la operativa y la seguridad en, en cuanto a lo que es eh, procedimientos en, en aeropuerto, en condiciones de... De, de, de meteorología adversa en cuanto a limitaciones en tráfico para la aplicación de torre remota pues, pues, pues no hay no, no, no hay una limitación en tráfico el concepto de torre remota no es un concepto exclusivo para eh, aeropuertos de baja densidad de tráfico o alta densidad de tráfico el concepto de torre remota es una posibilidad que, que existe que, que hay que probar, hay, hay que probar que que, que, que funciona y cumplir con todos los requisitos de, de, de seguridad. Perfecto, de seguridad muchas gracias. ...del tráfico. Me, me parece que Pablo se ha quedado sin conexión. Entonces, bueno, pues eh, tenemos aquí una última pregunta para no pasarnos. Y la fórmula Ángel Antequera. Y dice que en Venezuela estamos reajustando nuestra legislación para poder avanzar en las nuevas tecnologías y, a, y entrar a competir. Y les gustaría tener más información sobre, sobre este tema. Eh, ¿Alguna recomendación para hacerle a Ángel a este respecto? Bueno, ahí, ahí eh, perdón, la, la sí que ha publicado algún documento en el que, en el que bueno, pues apuesta por la implantación de las torres remotas como, como proyectos de mejora de, de la seguridad, de, de, de la eficiencia. Y a nivel europeo, que es en el que nosotros nos encontramos y mejor conocemos, bueno, pues hay normativa de europea de, de ASA publicada que facilita la implantación de torres de mota, en Venezuela en conozco y por lo que comentan, bueno, tienen una labor ahora de desarrollo e implantación de, de normativa que les puede permitir la implantación del concepto de torres de todo y, por último, Rosana acaba de entrar. Dice, me gustaría saber si se ha estudiado el factor humano y cuándo se empezaría a entrenar a los controladores. Bueno, el, el factor humano es, es importantísimo. y Una de las, las fases fundamentales en el proceso de, de transición de la torre convencional a la Torre de Monta es eh, la parte del factor humano, la parte de, de, de formación en la que se, bueno, se deben elaborar eh, unos planes de formación, de, tanto del personal de, de control como del personal de, de mantenimiento. Y, y esos planes de, de formación y la impartición de esos planes de, de, de formación pues son, son aprobados por, por la agencia, por, por, por AESA, y es un aspecto de los, los más importantes y, y críticos en, en un proceso de, de, de, de transición como es este, que es un cambio de, de dependencia y, además, una, una dependencia remota, que es, que es algo nuevo para nosotros en este momento. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Francisco, por eh, esta magnífica exposición.